Pues me movida, a soy psicóloga, tengo 34 años y soy mamá de dos bebés Estrella y de dos niños y una niña muy chiquitina. Mi experiencia con la pérdida empezó a los 25 años, que me quedé embarazada sin, sin buscarlo ni nada, cosas que pasan. Y el mismo día que me comunicaron que estaba embarazada, me comunicaron también que, que no iría para adelante ese embarazo. Estábamos de 6 semanas. Y luego a los 26, este sí que he buscado, pues lo mismo, un embarazo que no, que no pasó de las ocho semanas. La primera vez yo me fui a urgencias porque me dolía mucho mucho el lado izquierdo, como en la zona de los ovarios y tal, y como tenía un retraso, pues me fui ahí. Me dijeron que seguramente se tratará de un embarazo Luego resultó que no, pero de entrada pues nos asustaron mucho sin hacernos ningún tipo de prueba. Bueno, dijeron la analítica para ver que estaba embarazada pero nos empezaron a hablar de ir al quirófano de forma urgente, de que seguramente me iba a quedar sin uno con un ovario que no iba a servir, que eso me iba a dificultar la posibilidad de ser madre más adelante. Con lo cual nos quedamos súper asustados porque ni sabíamos que estábamos embarazados y de repente te empiezan a decir que vas a tener que ir al quirófano de forma urgente, que te vas a quedar... Sin, con un ovario que no, que no va a servir, no y, y fue como, ¿qué está pasando? Por favor, y todo muy deprisa. Al cabo de, de un rato nos visitó una ginecóloga y por fin me hicieron una ecografía, todo esto me lo dijeron sin nada, y no, luego se vio que, que el saquito estaba en el útero, y me acuerdo mucho de su frase porque fue, ah mira, pues no, sí que está aquí bien, pero esto no va para adelante, ¿eh? no te emociones. Y eso fue todo lo que nos dijeron. Y de ahí nos mandaron para casa con un tratamiento expectante porque, como decían, que no, que no había crecido lo suficiente para las semanas que llevaba de atrasos en, en la menstruación y, y que me esperara a ver cuándo me bajara la regla. Y si sí, sí, en casa ya me, al cabo de unos días tuve la pérdida y ya está. Y luego nos hicieron un control como para ver que no hubiera quedado restos. La segunda vez que me quedé embarazada, este sí que he buscado, Pedí hora a la ginecóloga, que creo que me la dieron para un martes, y ese domingo empecé con pérdidas en casa y ya no, ya cuando él era la ginecóloga ya no se veía nada. Y me dolió sobre todo su frase, porque fue, bueno, eres súper joven y esto no era nada. Y para mí se era, para mí era. Sí, que es verdad, ¿no? Que tú cuando te quedas embarazada, todo el mundo te lo. incluso los médicos, ¿no? Hasta que no llega la semana 12 es como que eres un. bueno, hay más riesgo de que, de que haya un aborto, ¿no? Y eso yo era muy consciente. Pero cuando te pasa, yo no lo viví como, bueno, pues mira, no ha salido adelante y ya saldrá. Yo me sentí que había. o sea, yo siento que he perdido a mi hijo, a mis dos hijos, ¿no? Las dos veces que me ha pasado. Y sí que. que dices? Bueno pues quizá otro embarazo sí que saldrá bien, pero yo el dolor de que ese no haya salido bien, eso, eso es lo que a mí me importaba, ¿no? Y que la gente me dijera, bueno, pero eso es muy normal en las primeras semanas y si aún no lo notabas o si no solo era un bebé aún, bueno, quizá para ti no es un bebé, pero para mí, en el momento que vi que estaba embarazada, en el momento que te salen ¿no? las dos rayitas, Tú ya empiezas a, a proyectar y, y a verte como madre y a sentirte madre, ¿no? Y, y en mi caso, mi pareja, pues igual, ¿no? Para nosotros fue un golpe muy duro, sobre todo la segunda vez, ¿no? Porque ya habías pasado y era como que otra vez te, tor te volvía a pasar y te volvías a quedar ¿no? sin tu bebé y sin tu hijo y sin la posibilidad de que la gente te reconozca como madre y como padre, porque eso duele mucho, ¿no? Le, no, tú no eres madre, bueno, yo he tenido un bebé, no lo veis, nadie lo vio y además en mi caso ni tengo ecografías, ni sé de qué sexo era el bebé con lo cual no tiene un nombre y a mí eso me lo hizo muy difícil. A día de hoy, con todo mi trabajo como profesional ¿no? y con la asociación, lo veo, bueno, sé que, bueno, que, que es un duelo que hay que reconocer, pero en su momento yo no tenía nada, no tenía ni un nombre. Mi bebé, siguen sin tener nombre, no, no les hemos puesto a posteriori porque como no lo tenían, ¿no? Pero eso era horroroso, porque no tienes una palabra con la que nombrar a tu hijo, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, a mi hijo, a mí se me fue por el baño, mi hijo. O sea, yo soy consciente de que yo, no voluntariamente, pero tiré a mi hijo por el váter. Y eso duele mucho. Y hasta que no logras superarlo y... Y aceptar que, bueno, que hay falta de información, que la gente y los profesionales lo desvalorizan mucho y que aunque tu bebé tenga cinco semanas, es tu bebé. Cuesta. Pero bueno, aquí estamos. ANEL es una asociación de familias en duelo de la zona del Vallés, en Cataluña, y nace de la inquietud de cinco profesionales que por temas profesionales y algunas de nosotras personales hemos trabajamos y hemos convivido con el duelo gestacional y, y neonatal y veíamos que a nivel individual se nos quedaba corto no, no teníamos acceso a muchas cosas que, que las familias necesitaban y hablando hablando entre nosotras decidimos crear la asociación y lo que hemos hecho nosotras es ampliar el duelo que abordamos, y no solo nos quedamos en el duelo gestacional y perinatal sino que abordamos más duelos de la maternidad, como pueden ser el duelo por infertilidad, por nacimiento prematuro de un hijo, y por interrupción del embarazo. Somos muy guerreras en la interrupción del embarazo, porque ahí has perdido un hijo, también, aunque hayas tomado la decisión, pero el dolor está. Pues tenemos como mm, tres campos, tres frentes abiertos, que digo yo. El primero y que para nosotras es básico y, y está siempre activo, es el acompañamiento a familias, ese es sagrado, porque estamos aquí por ellos y para ellos, ¿no? Tenemos los grupos de acompañamiento mutuos, tenemos grupos para duelo gestacional y neonatal, grupos para infertilidad, para los distintos duelos que tratamos, ¿no? Espacios donde las familias se encuentran, hablan de sus bebés, de cómo se sienten, de que hoy tengo un mal día porque la vecina me ha dicho, yo qué sé, cosas así, comparten... Y estos los tenemos en distintas ciudades por el Vallés, para que puedan ir a, a cuantos quieran o a los que les vayan mejor. Y esos grupos son, son, a mí me encantan, son preciosos, porque son espacios donde las familias y nosotras lloramos, pero también se ríe mucho y la gente no se lo cree, que reíamos en una situación así, pero reímos mucho. Y se crea mucha comunidad, mucha tribu, que hace falta, porque esas personas te entienden y comparten tu dolor. Ese es lo prioritario luego hacemos a uh, cosas a nivel de formación no formación con profesionales que estén interesados pues en aprender sobre el tema en mejorar su trato con los pacientes también de, de distintos campos no como el duelo pero también de la infertilidad y luego hacemos la parte de dar visibilidad a esta realidad porque es que es la forma de cambiarlo no nosotras siempre lo decimos cuál es el objetivo de anel que no tengan que existir los grupos de acompañamiento porque en el momento en que el entorno social sepa acompañar a estas familias, nuestra razón de ser ya no va a existir. Y vamos a estar encantadas de no tener que existir, porque quiere decir que a nivel de sociedad hemos mejorado muchísimo y hemos alcanzado lo que nosotras consideramos que tendría que ser nuestra realidad y la realidad de estas familias. ¿no? El que tus amigos te puedan decir lo mismo que te dice otra familia en un GAM el que el profesional que te atenda vaya a ser tan curioso y tan empático contigo que no te vayas a casa con más dolor del que ya viene con la muerte de tu hijo y eso es lo que hacemos, visibilizar, visibilizar con la ayuda de las familias ¿no? venga, hacemos fotos, hacemos campañas para el día del padre para que vean que las parejas también sufren Hacemos pues ahora haremos la encendida de velas en motivo del día del recuerdo y, y hablar, hablar mucho y darle voz a todas estas familias y sobre todo a todos estos bebés porque en el fondo estamos aquí por ellos porque no nos queremos olvidar y no nos vamos a olvidar de ellos. Nosotras cuando estás embarazada, si tú asistes a un duelo a un grupo de duelo y estás embarazada, no tienes por qué irte, lo dejamos a elección. De las mamás y los papás, si ellos se sienten cómodos ahí en el grupo y el resto del grupo también se siente cómodo porque a veces es verdad que cuando estás en duelo ver embarazadas pues te puede costar ¿no? pero no, dejamos que sean ellas, lo que pasa es que hay mujeres que, o familias que cuando vuelven a estar embarazados, hablar tanto del duelo de su hijo les, les provoca muy, malestar ¿no? o se sienten más inseguras de lo que ya por sí te sientes de inseguro en un nuevo embarazo. Luego hemos abierto un grupo de nuevo embarazo o de embarazo tras de pérdida, que también le llamamos, y si quieren pueden pasar al otro espacio o ir a los dos, que para nosotras no, no hay ningún problema. Lo que hacemos en el grupo de nuevo embarazo, sobre todo, es compartir ¿no? estas ansiedades, estos miedos de que se vuelva a repetir, de que mi bebé se vuelva... de que este bebé no le vuelva a pasar como a su hermano o a su hermanita y, y no, no lo llegamos a, a poder llevar a casa no estos miedos y el vínculo porque para nosotras como profesionales sabemos que es muy importante que se vinculen con este bebé y a veces cuando tú has tenido un embarazo que no ha salido como tú deseabas como nadie deseaba no de, de que salga bien es como que no quieres mirar este embarazo por si vuelve a salir mal, porque tenemos como la concepción de, bueno, yo si no le quiero, no me, va a dolar, no me va a doler tanto. Y esto es mentira por dos cosas. Uno, porque las mamás queremos y los papás queremos a nuestros bebés. Aunque no lo hayamos visto y aunque no queramos, nos vinculamos con él. Y eso pasa sin quererlo. no Y lo segundo es que si se diera el caso que se vuelve a morir este bebé, ¿tú cómo vas a querer recordarle? Vas a querer recordarle como que te has vinculado con él, que has disfrutado el tiempo, que has estado juntos, ¿no? Juntos, que, que has creado recuerdos, o vas a querer recordar que hiciste ver que no estaba para que no te doliera. Si te va a doler igual, y eso es lo que intentamos en los grupos, que no estén con tantos miedos, o compartir esos miedos, porque al sacarlos afuera, se, bueno, cuando ves que es compartido, quedas un poco más tranquilo, y sobre todo que se vinculen, que amen a sus hijos, que que les hagan recuerdos, que les tejan mantas si les gusta tejer, que les compren ropita, porque si termina mal, van a tener algo que aferrarse. Nuestro objetivo ¿no? es que se hable de nosotras también a nivel hospitalario, que los papás puedan salir del hospital con, con el tríptico y, y un mail de contacto, un teléfono de contacto, una web donde poder mirar. Y quizá no es el momento justo al salir del hospital para irte a un grupo, quizás sí, quizás no, bueno, dejemos que elijan, pero demos la información. En el hospital se ha mejorado mucho la atención, ¿no? pero tú sales de ahí del hospital sin bebé y sin saber dónde ir. Ahora sí que hay algunos centros que empiezan a decir, mira, hay tal asociación, existe tal grupo, podéis ir aquí, buscar pero como mucho lo que nosotras vemos es que salen con visita programada para el psicólogo, es como mucho lo que vemos, y esas familias llegan a casa y la casa se les echa encima, y se encuentran con amigos y conocidos, y sin mala intención, que eso no lo dudamos pero te dicen una frase o les dicen una frase que les duele, y tanto dolor, ya por la misma pérdida, y por ver que la gente no entiende que tu hijo es tu hijo, y que es... Que aunque no la hayan visto, existe y que aunque tú no la hayas cogido, le quieres igual. Y ver que no te comprende nadie ¿eh? te aísla. Y aislarte no ayuda a avanzar en tu dolor. Porque tienes como un dolor añadido, ¿no? Porque crees que esa gente que te iba a comprender y te iba a querer y te iba a abrazar no te está abrazando ni queriendo ni ayudando. Sin mala intención, ¿eh? eso, que quede claro que no, nadie dice una frase, ya tendrás otro para meter el dedo en la llaga, simplemente no pensamos en, en, en lo que se esconde debajo de este mensaje, ¿no? ¿En qué quieren decir tus palabras? ¿Qué más quieren decir aparte de lo que estás diciendo? Por eso tienen, de momento, que haber GAMS, para que tú vayas ahí y nadie te va a decir esto. La gente te va a decir, ¿y cómo se llamaba tu hijo o tu hija? ¿No? ¿Y cómo era? ¿Era movido cuando estaba adentro? ¿Era tranquilito? ¿Y cómo estás hoy? Esto es lo que necesitan las familias y esto es lo que les ofrecemos en ANEL. Sí, a ver, eso está como tipificado, ¿no? De cuando se considera... Yo, para mí, se si muere un bebé si, lo si la familia lo siente como tal. No, no le veo la lógica, decir, bueno, pues vamos a considerar que va a ser muerte neonatal si el bebé ha estado vivo fuera del útero tantas horas. Entiendo que para la comunidad médica o incluso para papeleos jurídicos ¿no? y a nivel legal tiene que existir cierta terminología y la terminología tiene que ir acotada por unos mínimos y unos máximos que en esta circunstancia se limitan por peso del bebé al nacer y edad gestacional en semanas. ¿no? Yo solo entiendo que es como... Como tiene que estar a nivel protocolario para facilitar. Pero eso a las familias les duele muchísimo. Que una línea que X ha trazado en la semana 22 de gestación, ¿no? en los 500, no sé cuántos gramos, te diga que es un bebé y tienes derecho a apuntar en el libro de legajos de abortos o, en el, o que tengas derecho abajo, lo que sea. Y que si tú no cruzas esa línea, tu bebé no es nada. Eso es devastador, eso no se lo puedes decir a una mamá y a un papá, o no se lo deberíamos decir. Para mí, la muerte gestacional o perinatal es la muerte de un bebé que se espera, y eso lo dicen los padres, no lo decimos nosotros. A ver, nosotras sí que nos estamos dando cuenta que a nivel hospitalario, sobre todo, está, hay un cambio, y hay un cambio que se está dando a una velocidad muy, muy potente, ¿no? hay mucha gente, mucho personal sanitario, sobre todo pues, comadronas, que son las que quizá lo viven como más de cerca ¿no? con las familias, que está impulsando cambios e intentando acompañar a estas familias de una forma pues, que les ayudemos ¿no? en el duelo que van a tener que vivir después de la pérdida de sus hijos, pero faltan cosas. Faltan muchas cosas y muchas veces estos protocolos, y yo aquí creo que es donde a veces los profesionales pecamos, se, se elaboran entre profesionales y no se escucha a las familias. Y es a las familias a las que debemos escuchar para establecer un protocolo, porque son ellas las que nos pueden decir, esto me dolió... Esto me ayudó, esto por favor no lo repitáis, ¿no? Está muy bien que nos basemos en lo que dicen nosotros profesionales, ¿no? Se demuestra que coger al bebé embarazos ayuda al duelo. Esto está genial porque entre nosotros compartimos información, ¿no? Los psicólogos, las comadronas, los ginecólogos, está muy bien. Pero dentro de los protocolos, para mí hay que dar voz, voz a las familias, hay que coger a las familias que han tenido un bebé que han tenido que parir a un bebé muerto en ese hospital y preguntarles, ¿qué os faltó ¿qué os gustó Y así se mejora un protocolo hospitalario en cada hospital. Y luego, lo que a, mí, a nosotras como asociación creo que tendría que, que ser un camino, es que sea algo universal. No puede ser que si yo me voy a este hospital tengan un protocolo muy chulo, pero si me toca el otro, no haya protocolo y dependa de la matrona o de la persona que me atienda, si me atienden bien o me atienden mal. Tendríamos que establecer como un criterio unitario para que yo me sienta, que vaya al sitio donde vaya a perder a mi bebé, a nacer a ver nacer a mi bebé muerto, me vayan a atender bien. Y no solo tiene que haber protocolo para partos de bebés fallecidos, también tiene que haber es mi caso ¿eh? y yo lo defiendo mucho pero para pérdidas de primer trimestre porque no puede ser que te venga una mujer que ha perdido a su bebé en casa y le digas frases como las que te dicen y se las diga un profesional sanitario no solo eres ginecólogo eres médico y el alma y la, las emociones y la psicología humana también tienen que estar cuidadas no solo el físico <risa> marca la diferencia, marca la diferencia porque aunque en ese momento a ti te parezca muy raro y es raro porque no se habla de ello y se, a, se debería hablar, que eso es otra cosa, ¿no? que la gente, a ti cuando vas al hospital y te dicen que, bebé, que tu bebé se ha muerto, que se le ha parado el corazón o es igual o hay algo que tienes que interrumpir, el, cuando tenemos al bebé muerto, no sea por causas naturales o porque hemos tenido que interrumpir, con todo este shock informativo, te dicen, ¡ah, y lo vas a poder coger! Y tú, lo primero que te viene en mente es, voy a coger una personita muerta, y eso no entra en el esquema de nadie, porque en nuestra sociedad la muerte es súper tabú, y nadie quiere ni ver muertos, ni tocar muertos, ni coger muertos, ni oír hablar de muertos, ¿no? Eso ya es otra cosa en general que también tendríamos que cambiar, pero te quedas súper en shock, si esto se hablara, si tú supieras que cuando un bebé muere las familias lo cogen, le hacen fotos, mmm, le visten como se hace en otros países, le bañan como se hace en otros países, ya no te sonaría tan raro y cuando te lo ofrecen ya no creerías que estás en un circo de los horrores, ¿no? De entrada ya tienes este shock que te dicen que es que ¿qué me están contando? Que voy a tener que coger a mi bebé muerto, ¿no? Pero cuando pasa todo este, este miedo inicial a la muerte, porque es miedo a la muerte, realmente las familias que lo cogen y las familias que no lo cogen, con el tiempo es una diferencia. Porque para los papás y las mamás que tienen que despedirse de su bebé en el momento en que lo reciben, es el único momento en que van a poder ejercer de padres de ese bebé es el único momento en que le vas a poder coger en que le vas a poder besar, en que le vas a poder acunar, en que vas a poder coger sus piececitos, sus manitas y eso no lo tienes que dejar perder ¿Qué es el duelo? El duelo es una reacción natural ante una pérdida muy dolorosa y no hay solo duelo cuando hay muerte hay duelo en muchos aspectos de la vida en muchísimos lo que pasa es que no nos gusta el duelo a nadie, ¿eh? a nadie le gusta el dolor, pero es parte de la vida y hay que educar, educar en el dolor y en el duelo y en la muerte. Hay una ilustración muy chula sobre el duelo que te pone cómo ven el duelo los profesionales y la gente que no ha vivido un duelo potente ¿no? o que no ha pasado ningún duelo y te hace como una línea y te pone bueno, el shock, la ira, la tristeza, ¿no? hasta llegar a la aceptación y luego te pone el duelo según una persona que está en duelo, y hay como <ríe> todo el garabato así, para arriba, para abajo, eso es el duelo, el duelo para mí es como un, un, un ovillo que se ha hecho un nudo y un lío, y vas a tener que ir sacando, sacando, sacando, poquito a poco, poquito a poco, hasta desenmarañar todo eso, y ahí dentro van a salir muchísimas cosas, sí que se empieza el duelo con un shock, y eso sí que se ve en todos los duelos, pero luego hay quien salta a la ira, hay quien va directo a la tristeza, hay quien va para adelante, hay quien va para atrás, hay quien tiene una etapa, si hay un margen de tiempo en el que no está claro lo que va a pasar, ¿no? que hay como un debate interno, incluso con Dios, en la gente que es más creyente, no, por favor, por favor, es que haré lo que sea, como de negociación, que decimos los psicólogos, ¿no? y lo que hay al final del duelo, si todo esto lo consigues elaborar, y que lo consigas elaborar, yo soy ferviente defensora de que depende mucho de cómo te acompañen, es la aceptación al final, no superación, no se supera la pérdida de un hijo o de una persona muy querida, aprendes a convivir con esa pérdida, y esa aceptación, el volver a ser feliz, pese a todo el dolor que has sentido, es para mí... Cuando lo vi yo, el lío ya se ha desenmarañado. Cuanto más avanzado esté un embarazo a nivel físico, tú vas a tener una recuperación más lenta. A nivel emocional, para mí no existe diferencia, más que la que den los propios padres. Yo sí conozco padres que han sufrido dos pérdidas, una más temprana y otra más avanzada, y ellos las viven diferentes, pero ellas son la misma persona y, y lo han sentido distinto. Pero yo lo que no puedo hacer es coger a dos mamás y solo por la edad gestacional de su bebé juzgar a quién le duele más. El dolor es dolor y el dolor es universal, pero cada uno lo, lo siente en su escala. Y yo como psicóloga lo que sí que veo es que ese dolor, la magnitud de ese duelo va ligada a, a cómo se sentían ellas respecto a ese bebé. Hay gente que se conecta enseguida con su bebé y, y, y aún no ha visto ni una ecografía, ni ha notado una patadita, ni nada, que ya se siente tan madraza que a esa mujer le va a doler muchísimo, sea a la semana 5, a la 20 o a la 40. Y hay otras personas que tardan más en vincularse con, su, con el bebé que están gestando. Pero es que no podemos coger y decir, bueno, pues hasta la semana X no o duele. Solo un chiquitín. Luego duele más, duele, duele mucho más. La gente que no la ha vivido, es normal ¿no? que tú te imagines que cuanto mayor es tu bebé, más te va a doler. Pero las pérdidas duelen. A mí me gusta mucho, una de mis compañeras en la asociación, ¿no? siempre que hablamos de semanas gestacionales y de si duele más o menos, me dice, a ver, ¿a ti qué prefieres, que se te muera el marido a los 5 años de casado o a los 20? Pues no, es que te va a doler igual que se te muera tu marido, igual que te duele que se te muera un hijo. Mira, los duelos, si el entorno te ayuda y si el momento de la pérdida ha sido respetado, avanzan a su ritmo. No hay un, un no, no hay un, o no debería haber un tantas semanas y ya lo tienes que tener un poco más elaborado. Bueno, ahí cada uno mmm, tiene su sus tiempos e incluso entre las parejas hay distintos, ¿no? Pero eso ayudará mucho. Si tú a esa mamá en el hospital o donde sea ¿no? que, que ha tenido la pérdida, pero en el primer contacto con profesionales que la van a acompañar, la, la hundimos con comentarios que no deben ser, con frases que le duelen, con referencias hacia su bebé que lo despersonifican, a esa persona le vamos a enlentecer su duelo porque va a tener el duelo por la pérdida de su bebé y todo el dolor que le proporciona ¿no? que le provoca escuchar esas frases y esos comentarios eso de entrada si te atienden bien y te acompañan bien tú vas a poder salir del hospital triste muy triste rota pero arropada que eso es muy importante y luego está el entorno exterior, ¿no? el, el de fuera del ámbito hospitalario, que esas es otra, a veces en el hospital las cuidamos mucho y están muy bien acompañadas, pero luego ya tú tu casa, sin nada, y es como si te sacaran desnudo a la calle, porque no hay nadie, que, que, te, ¿no? que no, no hay, yo no te paso de mis brazos a tus brazos, te paso de mis brazos a la nada, al vacío, y luego es, esta soledad, y tu entorno directo familiar, ¿qué te van a decir tus familiares o tus amigos? Porque esa si es otra, ¿no? La sociedad está llena de esas frases manidas que no sé quién se las inventó, pero <ríe> se cubrió de gloria en su momento, ¿no? Y todo el mundo te las dice, o, o mucha gente te las dice, y eso duele mucho. Y estas familias se van empequeñeciendo y van tapando, escondiendo su dolor para no oír no y no tener que soportar estas cosas, esto es lo que hace que un duelo se alargue, porque no lo pueden expresar, no lo pueden sacar, el duelo se tiene que poder sacar, tú tienes que poder llorar a tus muertos, si no los puedes llorar, eso se queda. Un buen acompañamiento tiene que haber respeto, lo primero. Tú tienes que respetar a la otra persona, aunque no sientas lo mismo que siente ella, aunque tú creas que en su lugar no estarías así, todas las emociones y todas las expresiones emocionales son respetables. Incluso la falta de respeto hacia ti como profesional, porque esa persona en ese momento está devastada. Eso principal, respeto hacia el otro, escucha. Tienes que escuchar lo que te dicen y tienes que escuchar desde aquí no desde aquí, porque eso no es racional, el dolor no es racional, el dolor es emocional, y tienes que abrirte a esas emociones, y luego tienes que, que medir muy bien tus palabras, y si no sabes qué decir, no digas nada, ¿Por qué no? porque a veces por querer decir algo y llenar ese silencio que a los, a los adultos y a las personas nos incomoda muchísimo, la pifiamos, y la pifiamos pero en mayúsculas, para mí el acompañamiento es eso, respeto, escucha, y medir muy bien las palabras. La muerte gesta, que se te muera, el hijo que estás gestando, es, es como una herida en tu, en tu autoconcepto como mujer. Porque, por definición, la mujer es un ser gestante ¿no? con la capacidad de gestar y dar vida y tú no lo has conseguido en ese momento. ¿eh? Luego, claro, ves que no es tu culpa, pero de entrada tú cómo te sientes es que tú no has sido capaz de, de, de dar vida a tu bebé o de mantenerlo con vida. Y eso te rompe, te rompe sobre todo porque estás en una sociedad donde eh, casi que lo que más se valora de una mujer es su capacidad ¿no? de, de dar de dar hijos, y aunque sí que también se valora que seas trabajador, tienes que ser muchas cosas en esta <risa> sociedad como mujer, tienes que serlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que si no eres madre, bueno, se, eres rara, y se te trata como tal, y tú no sabes por qué esa persona, primero no sabes ni si es madre, porque las mamás que no tienen bebés aquí también son mamás, y luego no sabes, quizá, si no es madre, porque no puede ser madre, y si tiene algún problema de fertilidad, que nosotras eso en Anel también lo tratamos, no los duelos por infertilidad, tú estás dando por sentado cosas que no sabes de esa persona. No, no podemos coger, y bueno, ¿y tú para cuándo? Estas frases, y estas preguntas, sin conocer la historia que hay detrás, no. O porque no quieres. O porque no quieres, exacto. ¿no? Pero no puedes coger y... y ¿Qué pasa, que yo solo valgo si me reproduzco? No. ¿Y solo valgo si reproduzco niños que nazcan y que vivan y que estén sanos? ¿Nos vamos a medir en esas? No. Pero te rompe el autoconcepto y te lo rompe a ti misma. Ya no por lo que te digan o no, porque lo tenemos muy integrado. ¿no? Y todas las mujeres son capaces de gestar y yo no. O todas las mujeres dan bebés, porque en ese momento es como un blanco y negro. ¿no? Todas dan a luz bebés sanos y vivos y yo no. Y eso te rompe. Y eso hay que reconstruirlo en algún momento. Tienes que volver a confiar en ti. La pareja es el eterno olvidado en el duelo. No, nadie, nadie piensa. ¿no? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo lo lleva? Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo lleváis los dos en todo caso? ¿Cómo estáis los dos en todo caso? Y luego cuando son pérdidas más avanzadas que implican papeleo... ¿Quién se come todo el papeleo? ¿Quién tiene que ir a hacer papeles, a rellenar hojas donde solo pone feto tal, feto cual, aborto? Y eso duele. Él también era un papá o una mamá, no, no tiene que ver estas cosas y no tiene que ese, oír hablar de su hijo con esas palabras, no. Nosotras, yo creo que nosotras desde Anel creemos está fatal <risa> y, y hay que cambiarlo, lo que no puede ser es de entrada que una familia no pueda decidir si en su libro de familia aparece o no su hijo, que es que es un valor simbólico, si es que con eso tú no vas a poder hacer nada, pero va a constar en algún sitio que tú has tenido ese hijo y que esa persona ha existido, porque eso es lo importante para los padres que la gente, que el entorno reconozca la existencia de estos bebés que nadie ve. Y no, ¿Qué importa que haya una hoja más ocupada? Si hay seis o siete, no sé, y nadie, a día de hoy casi nadie tiene seis o siete hijos, o sea, es que, no, es, que es un simple trámite. En relación a las bajas, bueno, pues supongo que las empresas tendrán sus intereses y no quizá no les sale a cuenta, no lo sé, pero... La mamá necesita una baja no solo para recuperarse físicamente de un embarazo y un parto, emocionalmente a esa persona le tenemos que dar tiempo y a la pareja también, porque también era un papá o una mamá que se ha quedado sin su bebé y necesita poder llorar y necesita poder recuperarse y tenerse que ir a trabajar al cabo de tres días, ¿cómo vas a trabajar?, Vas a hacer bien tu trabajo, de verdad creen que la persona va a poder concentrarse y hacer bien su trabajo y en todo caso no les podemos dar a elegir qué quieren hacer. Yo creo que el gran error que hay en, nuestro, en nuestra sociedad en relación al duelo gestacional y perinatal es que no dejamos decidir a las familias, es que alguien decide por ti. Te vas al hospital y deciden por ti cuándo te van a inducir el parto. Y deciden muchas veces dar medicación a la mamá contra los nervios, porque claro, la pobre está muy nerviosa por la noticia que le acabamos de dar. Y decidimos no por los protocolos basados en evidencias, ¿eh? pero si es mejor que hagan esto o lo otro. De, vamos a dejar de decidir nosotros y vamos a dejar que decían los padres. Les debemos aconsejar, si ¿sí? somos los expertos, les podemos decir esto sí irá bien, porque está demostrado que ahora te parece raro de, que yo te diga que vas a coger a tu bebé muerto en embarazos, pero luego lo vas a agradecer. Claro que les tenemos que dar esta información, pero siempre debemos dejar que decidan. Y yo creo que con las bajas pasa lo mismo. Seguro que habrá papás y mamás que digan, mira, yo ya no quiero estar más días en casa, yo creo que ir a trabajar me va a ayudar en mi camino pero hay otros que no, y no estamos dejando que se queden en casa, les estamos obligando a ir a trabajar, con lo cual les estamos obligando a ocultar su dolor y su malestar.